Video 5. Maestro, dígame los famosos que han hecho un pacto con el diablo. Por favor, no me van a perder tiempo en estupideces. Es a ellos que les corresponde divulgarlo. Es a ellos que les corresponde salir a la luz pública a decirlo. A mí no me pregunten por cuántas personas han hecho el pacto. A mí no me pregunten de nombres de personas que lo hayan hecho, eso es personal, eso es individual, eso es de cada uno, eso es de, de la intimidad, de la privacidad de cada persona. Si están esperando que yo se le mande una lista, con teléfonos, con direcciones de personas que lo han hecho, y que están recibiendo las bendiciones de mi señor Lucifer, pues está muy equivocado, equivocada y se van a quedar esperando. Viva su experiencia, no viva la experiencia de los demás, no se quede por la orillita, mirando cómo otros triunfan, mientras usted sigue fracasado o fracasada. Viva su experiencia para que la cuente. Si usted la quiere contar a los cuatro vientos y decir que hizo un pacto con Satanás, como usted lo quiera llamar, pues hágalo. Pero eso es personal de cada uno y no me corresponde a mí divulgarlo. Le corresponde a la persona pactada. Hay personas que lo hacen. Hay personas que lo hacen en la clandestinidad. Ustedes pueden ver en, en mi plataforma, www.organizacionluciferinacemillasdeluz.com.com Los testimonios de personas que hicieron un pacto con mi señor Lucifer. Ahí los pueden ver. Personas que dan la cara. Ellos lo hicieron voluntariamente. ¿Ok? Hay personas que no lo hacen. Hay personas que prefieren mantenerlo en oculto. Hay personas que prefieren hablar del tema y no de la cara. Pero no me pidan a mí como me escriben, Víctor, por favor, me mandas un teléfono y, y de fulano de tal. No, por favor, no me hagan perder tiempo. Bueno, y les digo en estupideces. Yo me tengo muy ocupado como para estar perdiendo tiempo en bobadas. Eso era todo lo que tenía para decirles. Si quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer, nos pueden contactar. Y vuelvo y les reitero. Es decisión suya, su decisión. Si lo publica, si lo divulga o lo mantiene en secreto. Cada quien es libre de divulgarlo o mantenerlo en secreto. Nosotros como organización no obligamos a nadie a que lo divulgue. La persona tiene libertad de divulgarlo, hacerlo público o mantenerlo en secreto. No olviden suscribirse a mi canal y darle a me gusta. Atrévete ya y déjate sorprender.